En una importante concentración en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Recinto San Francisco de Macorís, los grupos estudiantiles, Frente Socialista y Democrático FES 16, UNER y la Fuerza Juvenil Dominicana FJD, ofrecieron respaldo a Miguel Medina, candidato a la dirección del recinto, Rosa Francia Burgos como subdirectora académica y la maestra Sonia Barrera como subdirectora administrativa. Bueno, se acaba de realizar una actividad sumamente emotiva, donde cuatro organizaciones estudiantiles, una parte de ellas con representación en la asamblea eleccionaria para elegirnos a la dirección de 300 San Francisco de Macorís, se unen entre ellas y proclaman el apoyo a la candidatura a la dirección general que yo postulo conjuntamente con la maestra ...con la maestra Sonia Barrera, eh, ...el acto que se acaba de realizar... ...nos llenó de grandes satisfacciones... ...y sirvió para que nosotros... ...reiteráramos el compromiso que tenemos... ...con el recinto UAS San Francisco de Macorís... ...con los estudiantes... ...con los servidores administrativos... ...y con el cuerpo docente de este recinto reafirmáramos el compromiso que tenemos de conectar este recinto UAS con la sociedad franco-macorizana, con la región, con el país, aportarle profesionales de calidad, eh, trabajar conjuntamente con, los, con las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad. Miguel Medina reafirmó su compromiso por la institucionalidad, transparencia y calidad académica.